Oh, este tema se llama Abuela, con Nico Flow, Quinto y Gotila en subsisten salas armando One en los controles. Espero que lo disfruten. Hey, música para compartir. Nico Flow el espacio de todos en YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Está todo en nuestro material. Nuestro material. Dale, dale, que sonamos. Sí, dale, más dale, Quinto con Santinés, dale. <tose> este beat esto suena diferente, ya se escucha en todas partes gracias a la gente ya se prendió el fuego y el mate está girando, la música que explota las chicas están bailando un estilo antiguo se viene acercando, un par de letras muertas las estamos resucitando escucha la melodía te va a cambiar la vida día, mirando las estrellas y escuchando esta canción, me llena de alegría explota mi corazón, escucha la melodía, te va a cambiar la vida, todos tus problemas lo estarán al otro día, muy feliz estoy, voy pateando, el espacio de todos que viene arrasando, muy feliz estoy, voy pateando, es el hico flow con los pibes del espacio, hola me presento soy un pibe humilde queriendo progresar. La música en mi vida es alegría y paz. Siempre soñé con ser un artista que la gente escuche mis letras en una pista. Muchos prometieron ayudarme pero lo que hicieron solo fue ilusionarme. Y entonces desde ahí la remé yo solo. Soy mi propio fan y por los míos no abandono. Si tenés un sueño no Mi tribo, escalando gran, gran escala yao este es el quinto el espacio de todos <risa> ¡Uh -huh! vuela el espacio de todos